Siguió a unos locos para volar desde la azotea. Fue de piedra para captar a Galena sonido mineral. Nació a M para sonar lejos. Se hizo onda corta para ser global. Y se volvió FM para sonar más íntima y más fiel. Imitando los templos, se hizo radio capilla para congregar. Y tuvo familias reunidas a su alrededor, esperando la palabra ante ese mueble con facha de altar. Fue musical, fue publicitaria, fue informativa, fue dramática, humorística y servicial. Fue privada, fue pública y fue estatal. Para bien y para mal. Fue arma de potencias en guerra. Guerra ideológica, fría y mundial. Fue masiva y popular. Fue central, nocturna y matinal. Se acomodó en los tableros de los autos para salir a rodar y rock and rollear. Se subió a los barcos para guiarlos y volvió a los barcos para ser pirata y desafiar desde el mar. Se hizo escuela para alfabetizar y se hizo iglesia para evangelizar. Se hizo minera para socavar los abusos del poder. La radio se hizo pequeña, portátil, para salir a pasear y se fue a la plaza, a la playa, a la cancha, al cerro y al campo. Llegó al rancho y al tractor se trepó a hombros de afroamericanos para que sonara el hip hop en las calles de Nueva York se hizo cadenas para acaparar y se hizo libre para soltar se hizo rebelde y clandestina para resistir alternativa para disputar y comunitaria para democratizar se hizo universitaria para debatir y divulgar artística para experimentar y feminista para igualar se hizo digital para llegar sin antenas. Se hizo minúscula, manchita de un chip para compartir espacio y atención en un teléfono celular. Convergió con otros medios para hacer sinergia y multiplicar. Nació instrumental y se volvió social. Se hizo centenaria para celebrar. 100 años de radio en Argentina. Celebración de la radio a 100 años de la primera transmisión argentina.